Le damos la bienvenida a personas que queremos muchísimo, como es Patricio Moreno y Karina Milice. Bienvenidos a este estudio de televisión. Hola. Que me encanta gracias. que estéis aquí. Yo siempre se lo digo a Patricio, Patricio, que es tu casa? Que vente cuando quiera, venga a hablarme de cosas. Pero yo sé que habéis estado muy ya con la gala, sí. que bueno, que ha sido todo un éxito. Así que felicidades. Muchísimas gracias. Un año más, ¿ya cuántos años, Patricio? Eh, ocho. Ocho años. Ocho ¿no? en, en España con la otra en la novela, con la primera que fue en Villapadierna, son nueve. Uh -huh. Pero bueno, un éxito tremendo, una, una gala muy entrañable, muy tranquila, que se desarrolló sin sobresaltos, ¿no? Rosa con Adrián han sido como los protagonistas, han sido ahora la portada de la revista Pronto, eh, y estamos concientizando un montón de gente que a la vez necesita ayudar a otra gente, y que hay gente que necesita realmente ayuda, aquí en España, vecinos nuestros, amigos nuestros, de esta comunidad. De, de la misma costa del sol puede ser una familia de Estepona, como de San Pedro como de Marbella, o sea, nosotros estamos abiertos a todo tipo de ayuda, no solamente a los niños sino a los familiares, a los padres y qué decirte un, un lleno total, doscientos y pico de personas y es, todavía seguimos cobrando cosas y pagando cosas, porque no te puedo decir la cifra definitiva de lo que hemos sacado, pero bueno, bien una, sí. una cantidad de felicidad por, no, por nuestra parte, un trabajo como bien hecho, un equipo, no solamente aquí estamos dos, pero somos mucha gente trabajando. Tú sabes que Ana Tormo es el corazón de esa casa, María Bravo es la, la locomotora que lleva esa cosa y aquí está la presidenta bueno esto es el objetivo de este año superado con la directora ¿no? de la casa la, de ahora vamos a la, con la presidenta le digo yo. porque no veas cómo habéis María conseguido va? al final la casa y la lucha ¿eh? que se ha llevado todos estos años que yo recuerdo a patricio siempre que a todo el mundo da un evento a todo el mundo recordándole lo de la casa las necesidades que hay que hay que luchar por la casa bueno el trabajo que ha hecho patricio que yo lo he visto y de verdad patricio ha sido María por algo, todo el mundo, vamos, increíble el equipo de la fundación y además como les así porque sí. también hay que ser así una persona ...que comunicativa, que habla con todo el mundo... ...porque todo el mundo tampoco vale para eso, ¿no? Claro. Pero el mundo claro. se corta y no, yo no hablo con esta... ...y yo no, no. pero no, él no, él la queda, man, no hace no falta darle pie. Bueno, pues vamos a hablar de esa casa... ...que ya por fin ya es una realidad... ...aunque faltan todavía muchas cositas... ...pero que ya dentro de nada me decías... ...que ya casi que la fecha para septiembre, ¿no Karina? Sí, bueno, seis años de muchísimo esfuerzo, trabajo... Eh, ...de coordinación, María... ...haciendo eventos por todo el mundo... Eh, ...para recaudar fondos y... ...y de un esfuerzo muy grande de todo el equipo... ...que es magnífico, no te puedes imaginar lo que es el equipo... ...y la casa pues le quedan los últimos detalles... ...hemos hecho la presentación el día 12 de julio... ...y ahora están con las barandillas de exteriores... ...los jardines... ...los últimos detalles... ...y una vez que terminemos eso... ...pues ya se pide la licencia de primera ocupación... ...el permiso de sanidad... Y esperamos tener todo para septiembre, máximo. O sea, está ya a la espera, diríamos, de los trámites burocráticos, porque sí. ya, lo, ya lo, demás, con los lo que es lo material y tal, que casi está, bueno, ya para colocarlo, que pues son los detalles, ¿no? Pero sí. eso sí, ¿no? Y ya empezaré y vamos a, como ha dicho Patricia, ¿no? Que todo el mundo pues, que tenga una minusvalía, ¿no? O un, un tratamiento específico. La casa está habilitada para todo eso, ¿no? Con baños. Sí. Eh, vamos a describir un poquito todas las cositas. Esta que me gustaría que la gente lo supiera, Ajá. porque es un trabajo muy bonito y es algo que a lo mejor pues, era muy necesario porque no había. Entonces, gracias a vosotros, a todo el equipo, es posible ya. María ha estado en cada pequeño detalle de la casa. O sea, es, es, un, es un hogar para todos los niños porque en realidad parece un hogar. No, en la casa es canal, una la casa y es una casa. ¿Hay una lista de espera y ya de, la que, que están ya en lista de espera para ser tratados no, todavía, ¿o todavía no, no había abierto no, esto, Todavía no. Hay gente eh, ya apuntándose. Gente. Eso, Tenemos unos 180 tienen. niños en total de las asociaciones que van a tenerse de allí, más los que vendrán nuevos. Porque transitan unos 300 niños. Lo sí. que pasa es que María siempre ha estado como muy cerca de estos problemas. no? Eh, Karina te puede explicar también con Nico, con su hijito. Entonces los niños ya están como un poquito quemados, así entre paréntesis, de que de los médicos, de las batas blancas, de las eh, pruebas, de ponerme esto, de ponerme lo otro y en la casa lo que se quiere dar es un aspecto de casa, de casa familiar, de casa divertida de casa que yo vengo y estoy con mis amigos, con gente que está igual que yo con mis papás que están con otros papás que están igual en la misma situación ¿no? mm. tienen que tener ese aspecto de casa, María siempre ha dado esa casa española, andaluza encalada, blanca, con las persianas así tipo francesa no que tenga, no tenga mucha reja, que sea amplia, que sea transitable, ¿no? que tenga mucha luz sobre todo. Tiene mucha luz, Lo que pasa es eso, bien. que nos embarcamos en un proyecto que ya lleva más de tres, tres años a full, porque primero se dio la concesión, pero tres años a full y ha habido muchos gastos, se nos han ido los presupuestos, cuando dice voy a reformar el baño, voy a poner un platito de ducha, sí. pero sí. no. Doy, y terminan siendo no? 20, pues igual. <risa> y, y que nosotros María trabaja fuera, trae personalidades de todo el mundo, Trabaja por Marbella ella ha querido que la primera casa esté aquí en Marbella, en su en su tierra, en su en su Marbella, en su San Pedro, en su Puerto Banús, donde ella claro se ha criado. Sus padres están aquí, se ha criado aquí. Y, y la, después, el, lo más importante que va a tener la casa, que ahora viene esta parte, es todo el material puntero de ayuda a los niños, que Karina te va a decir, porque yo ahí esas cosas las desentiendo. <risa> bueno, Karina, háblanos tú también de, pues de la casa que, salida, que, tener... que tenéis. Por un lado, pues la unidad, la unidad de fibrosis quística, eh, que bueno, la novedad es que va a estar revestida con paneles de cobre y todo aquello que podemos tocar y que tiene más contacto físico, pues tendrá cobre para para que los niños no se contagien entre sí eh, de las diferentes bacterias que tienen porque puede ser mortal o sea para estos niños cuando llegan y tienen alguna patología eh, pulmonar y tal tú sabes los pulmones son súper delicados las bacterias que llevan son muy muy delicadas y con esto vamos a evitar pues contagios cruzados ¿no? que lo, así se llama y, y por luego, eso las sales de cobre sí forrada toda de cobre bueno, tiene que ser una maravilla, tengo que ir a visitarla, ¿eh? Tengo que ir sí. un día para visitarla. Bueno, pues y eso cuenta con una sí. cámara Hesel vamos a tener después en, la, en el edificio principal tenemos pues una sala de manualidades talleres porque va a ser muchísimo ocio para los peques no todas las terapias y... que nosotros llamamos terapias porque en realidad son terapias está dirigido por profesionales será todo a través del juego porque los niños aprenden a través del juego y, sí. y cuanto más felices están más aprenden entonces la parte emocional es súper importante claro, y para la familia fíjate también sí. que alivio ¿no? que sí. estén ahí y bueno ahora yo pienso todo esto está ahí hablando en la casa y muy ilusionado y todo que os pues, de la enhorabuena pero ahora cómo se mantiene todo eso porque ya eso va a ser un día a día de trabajo de Qué buena pregunta años, de esta muchacha <risa> hace muchos años que hace <risa> la tele no que hace una pregunta sí, sí. y ya pues llega a esa parte ¿no? la parte es la de los donantes que por eso aquí estamos también que la gala pasado se ha donado un dinero interesante pero todo es poco porque nosotros no hemos ido del presupuesto como un montón entonces, que Para mantener la casa, la gente que va a trabajar en esa casa, porque tú dices, bueno, habrá profesionales, luego logopodos, psicólogos, bla, bla, bla, pero también tiene que haber limpiadores, tiene que haber cristaleros, tiene que hacer... Tiene si que ah, cobrar no más impuestos, luz, agua, todo eso, nosotros tenemos que mantenerlo. Entonces, nosotros invitamos a todas las empresas socialmente responsables que nos ayuden. ...con una donación a partir de 50 euros durante un año... ...eso de Grava también, ya lo dijimos en su día... ¿Es ...que nos ayuden y con eso nos podemos mantener... Eh, ...la casa manteniéndola mientras realizamos, realizamos actos, eh, iniciativas... Eh, sí, habrá muchos eventos, habrá muchos eventos el, también locales que nos ayuden a, a mantenerlo en otoño y en invierno que nosotros no solamente hacemos cosas en verano sino que estamos planeando hacer alguna cosa con Roland Keating golf y demás torneos de golf para poder seguir recaudando para que la casa eh, ...esté cubierta en ese aspecto, ¿no? Que no solamente es la estructura, sino el, el movimiento claro, de la y casa. Luego y luego para una cosa que se deteriora, que se roba, por el uso, pues normal. Que siempre pues hay alguna... Las casas, ya sabes, la casa de uno... ...pues siempre hay que hacer algo, siempre hay algo que... ...sabes, entonces todo eso tenés que contar con un presupuesto. Y, y... el equipamiento que es muy específico, es, es muy puntero y necesita también mantenimiento. Técnicos. Claro, uh -huh. entonces sí, no vamos a necesitar mucho. Eh, entonces poder. eso es lo que más que, que venimos a agradecer a todo el mundo. Yo más que nada a toda la gente que me ha dado una donación de un regalo, como es nuestra amiga de la de que llevas el vestido este que es sí, un amor. Sí, voy a decirlo <risa> Estela que eso te encanta. Estela ¿sabes? es un encanto. Apenas yo voy me dice bueno te llevas esta falda y te llevas esta blusa que vas a quedar bien. O sea todo el mundo eh, qué sé yo en un lugar de París, o cualquier, cualquier boutique, o cualquier, uh, yo que sé, un Tomás Olivo que te puede dar muchísimo más, ¿no? A mí, yo los tengo en el corazón a todos, porque el que más me vale a mí es el que da un trocito de lo que nada tiene. El que tiene mucho y lo da es porque puede, pero el que no puede y te da un trocito es porque te lo da de corazón. ¿Te das cuenta? Entonces sí. yo tengo esa sensación de agradecimiento para todos, porque las rifas, los tickets, todo se vende a través del, del apoyo y de la solidaridad de la gente. Marbella, San Pedro de Alcántara, son gente muy solidaria. Sí, sí, y bien. nada, decirles gracias a todos, ya que ahora me das esta oportunidad, pero también que nos sigan ayudando, porque vamos a seguir haciendo cosas. Un teléfono. Un <risa> Te <risa> teléfono, <risa> página, güey, todo eso hay que darlo, porque hay personas que quieran más información, que quieran saber más cosas, que nos han dicho aquí. Pues hay una página, ¿no? Tenéis vuestra con página, el Casa Global Gift o Fundación Global Gift, ya sale todo. Uh -huh. Es muy fácil y no hace falta tampoco tener la página exacta con que pongan esas palabras. Al poner la hay... palabra Global Gift ya te salen la las te próximas sale. galas, cómo sí. puedes ayudar, cómo la puedes donar. Uh -huh. y, y, y cómo ser ayudado también, en y cómo caso ser ayudado. Exacto, y necesiten... eh, nos sirve para las dos cosas. Si hay una persona que ahora nos está viendo, yo qué sé, de Cártama, eh, de Benajavis, o nos está viendo de un pueblito de Ronda. Eh, de San Martín del Tesorillo, por decirte, de Stand, de Oje, de eh, y nos dice que fecal. tenemos la nieta que está así asada, necesitamos una ayuda con esto, con la terapia, bla bla bla, necesitamos que la nieta se desarrolle actividad con otros hijos, con otras niñas, con otros niños, pues aquí estamos nosotros para ayudar en lo que podamos claro. y para mí esto de la familia que habéis dicho antes cuando bueno pues familias ¿no? que, que tienen necesidad ¿no? de ser tratadas por alguna patología o por esta enfermedad rara también la oportunidad de que pues esta familia se, se una o conozcan a otra familia que esté pasando sí. por lo mismo y, y también eso ayuda mucho cuando sí. se hablan las cosas como que te descargas no entonces te, sí. tienes un hijo y con aprendes. un problema y también me encuentro ahí en la casa con otra persona que está pasando por lo mismo, pues esa ayuda es, es muy importante, muchas veces uh -huh. más que también un tratamiento, ¿no? una rehabilitación, todo en conjunto, sí. ¿eh? que es lo global, no lo global, global. que es, es lo que, lo que, lo que importa. ¿no? Y veo que a vosotros con tantas ganas de trabajar que contagiáis. ¿eh? Entonces uh -huh. espero que también que esos voluntarios, esas personas que están sin hacer nada y quieren ayudar y a la casa a una ayuda, pues sí, que Sí, no nosotros contagia, tenemos porque... gente que está jubilada, por ejemplo, que va ser profesores, profesoras, logopedas, psicólogos, uh -huh. aceptamos la ayuda de todo el mundo. Y de parte de sentirte útil, eh, la gratificación son los niños, ver a los niños felices y que dentro de lo que cabe ellos no se sienten este, especiales, ¿no? Por eso tienen necesidades especiales, no son diferenciales para nosotros, los, Todos los niños tienen las mismas posibilidades. que han nacido con algún inconveniente, no quiere decir que no lo supere. No. Sí. Y bueno, para las personas que quieran hacer una donación, ¿cómo pueden hacerlo? Hay un número de cuenta, por ejemplo, bueno, para... Solo, a la página web también ahí está, ahí, ahí ahí está el, el número, número de, de cuenta, cuenta. ¿no? Sí. o la por hay... teléfono que estaremos encantados claro de que hay personas 952... que no quieren hacerse por ellos sino que quieren donarlo pero sin que se entere quién ha sido por entonces, supuesto sí. también acepta y va a estar el teléfono patricia dale? 952 81 41 31 Uh -huh. Así que todo es bienvenido, ¿eh? como eso decir para la casa, aunque sean piedra. <risa> todo es Ayúdena. bienvenido, todo, es bien. <risa> todo, todo porque si no, con lo que no va a casa es un mercadillo Pero nosotros y hemos aceptado bien. donaciones. Incluso, no sé, una persona que sepa sobre jardinería y quiera ayudar a montar un huerto, o que sepa cocinar y le encante la cocina y quiera hacer un taller de cocina con nosotros, o que le encanten los niños y quiera venir a colaborar con los niños uh -huh. en los talleres... Hay tantas formas de ayudar. Vamos a tener que, un huerto de, sí. de, la, podemos decir, del héroe Merlín, ¿no? Sí, nos van a ayudar a, a hacer un huerto muy bonito allí en la casa eh, para que los niños pues puedan eh, plantar y ver cómo crecen los, los, veget la, sí, los vegetales, las frutas y tal, y después utilizarlo en la cocina, ¿no? Van a ver todo el proceso. Y el además ministro. que es muy sensorial. Oye, la tierra, ahí? el agua, la planta, lo, los frutos y tal. Y es después muy tenemos bien. una piscina muy grande, Mira, muy piscinante. hermosa, adaptada. Uh, según la regla europea para niños discapacitados, para que entren con la silla de ruedas, o bueno. entren con las ayudas, los manguitos las cosas, es preciosa la piscina en verde, agua, turquesa mira, yo no te puedo decir la gente que quiera visitar la casa está en las puertas puede abiertas puede hacerlo todo lo que quiera, ¿no? Ya, y puede bueno. estar ahí bueno, pues yo ya me apuntáis que voy, a, voy sí. a veros, ¿vale? hacemos sí, ¿sabes? años ahí, ¿no? Incluso para la que esté interesada en ver de primera mano las instalaciones También, ¿no? y lo que vamos a hacer y que le contemos el proyecto en persona pues encantadísimos pues de verdad enhorabuena, felicidades. Nada y antes. ya sabéis, nos ven Bueno, que yo antes me comprometo ir a la casa a hacer ahí un reportajito y verla vale. y mostrarla a nuestros telespectadores Muchísimas gracias. De nada, y Enhorabuena ti, por vuestro trabajo. Por tener un corazón tan grande y tan solidario. Nosotros. <risa> damos paso a publicidad. Volvemos en unos momentos.